Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz fue para todos, qué alegría podernos encontrar. Hoy la iglesia nos regala esta memoria, Nuestra Señora de los Dolores, la Virgen María junto a la cruz, siendo fiel, perseverando. Nuestra Señora de los Dolores está ahí, todos se han ido abandonado a Jesús, pero ella está ahí, fiel, ahí acompañando a su Hijo. a Los pies de la cruz, dolorosa, claro. Herida por toda la situación difícil, pero ahí está ella, permaneciendo fiel. Nuestra Señora los Dolores nos interceda por todos nosotros, para que podamos nosotros también perseverar. Muchas veces solo queremos el bien, solo queremos la comodidad, solo queremos la época buena. Y cuando llega la prueba, huimos, salimos corriendo. Esta experiencia de fe, esta advocación de Nuestra Señora, es una gran lección para estos tiempos que huye de lo, de la, de lo difícil, del sacrificio, del esfuerzo. Nuestra Señora de los Dolores, ruegue por nosotros. Bueno, mis queridos hermanos, vamos hoy a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, la hermana de su madre, María la Eclufás y María la Magdalena. Al veras... Jesús a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra, mis queridos hermanos, nos lleva a la cruz. Y ahí a la cruz, a este grupito, a este pequeño grupo de fieles, todos corrieron, se escabulleron, se fueron. Solo estos quedaron ahí, la Virgen María. Juan y otros, poquitos. Ahí, han estado, ahí están. Y ahí, en ese último instante, el Señor, no sé qué hay en Pablo, Dios que lo ha dado todo, ahora entrega a su propia madre, a su propio hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Mujer, he ahí a tu hijo. Acogamos a esa madre en nuestra vida, en nuestra casa. Hagámonos hijos. Hijo, ahí tienes a tu madre. Que María Santísima, ella, la mujer fiel, la mujer que dura, nos enseña a nosotros, los cristianos de este tiempo, a ser fieles, a permanecer. No solamente en los momentos buenos, en la prosperidad, sino también en la adversidad. No solamente en la salud, sino también en la enfermedad. No solamente en las alegrías, sino también en los tiempos difíciles. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor Todopoderoso los bendiga, los guarde y los proteja. Nuestra Señora de los Dolores, ruegue por nosotros. Feliz día para todos mis queridos hermanos.